Estaban eh, ahí jugando un picadito, como sí. se suele decir, y eh, hubo argentinos que no tuvieron la mejor idea que enrostrarle a los chilenos el campeones... Eh, el muchachos, perdón, claro, ya, ya claro, le cambié el nombre a la a canción. El, el enrostrarles muchacho. el canto muchachos, que, eh, bueno, nos evoca el, la copa conseguida, la tercera en el Mundial Qatar, Qatar 2022. Bueno, Se... los chilenos dijeron Ah, ok, me enrostras la copa Te enrostro la copa América En la que Chile venció a Argentina Y así Y ahí empezaron a correr Y entre idas y vueltas Voló arena claro. Amagues de golpes Por suerte no pasó a mayores Se picó eh, del otro lado de la cordillera En las playas de Ardeñaca Argentinos y chilenos Con el mundial en el medio Y también en el medio La canción Muchachos eh, No les gustó a los vecinos el tema, la obtención de la copa y hubo algunos disturbios allí que, por suerte, no terminaron peor. Fíjate que solo se ven estas imágenes cuando se tiran arena. Sí. Hubo un poquito más, sí. el enfrentamiento fue un poquito más allá, pero TikTok no permite las imágenes violentas, por lo tanto esto es lo que se ha logrado rescatar de esto que pasó ahí entre argentinos y chilenos en las playas de Reñaca. Hay un poco de, de bronca en Chile por el triunfo argentino. Recién escuchaba un Skype que estaba haciendo Rodolfo eh, en, desde la redacción en, eh, en el que contaba el entrevistado que ahí en Brasil están todos muy contentos con ¿Sí? que Argentina haya traído la Copa del Mundo a Sudamérica.